buen giorno cari amigos don pablo el giorno de hoy un nuevo entrenamiento o ejercicio Vamos a fare. tres ejercicios para elaborar el trichipiti y tres ejercicios para laborar la espalda como podéis guardar es por tanto que estas bandas elásticas onicolores a su resistencia por juegos hay uno algunas que son più, più potentes que otras otras più humores più pero lo importante de hoy que tú me me fai cueste ejercicio o alenamiento para diventar nuestro tichipi y guarda definido y fuerte, aunque la espalda vale la espalda consigue ta, ta, ta, para jugar el básquet para bolo o cualquier tipo de porte, aunque por estéticamente sea todo perfecto todo cual mares sólo el, el caldo fazo para su, fa su labor para su labor me pasó me sudar ok vamos a vamos a iniciar con con un poquito de, de, de movilidad, Quedamos a elaborar hoy, como ha dicho prima, el tricipiti y las palas, así enviamos una pequeña información a nuestro cerebro, así el músculo ya sabe que, que debe alenarse y no está un poco atormentado. Eh, perfecto, perfecto, perfecto, vamos a iniciar con... Con estos ejercicios que te ayudarán a estar un poco tónico y a razonar. Lo importante es esto: no farlo solamente una vuelta, debe hacerlo al menos dos vueltas a la semana. Ok, se va a iniciar, se inicia, se inicia, se inicia. Voy a iniciar con, con esta banda. Eh, ¿Qué colores este? como verde, verde, como celeste, eh, un poquito resistente, vamos a hacer este movimiento, eh, pie a la misura de la espalda, pecho avanti adelante, eh, comprimo mi abdomen, así no guardate la chicha y, y ok, cuadro aquí, lentamente voy a abrir uno, vamos a hacerlo 12 repeticiones, si lo prendo más cerrado, ci eh, si, será si más resistencia, ok, y yo los colores a su resistencia, este que estoy usando es intermedio. 1, lentamente 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 in più 1 e più, mi chiedo 1, 2, 3, lentamente, lentamente. Ok, después de que estamos elaborando qua el deltoides. Que la espalda va a rimaner fuerte. Porque este ejercicio es de espalda, de espalda, de espalda. Iniciamos con espalda. Y por último, vamos a finalizar con eh, estos ejercicios para el principio. Tres ejercicios. Han he hecho un video para elaborar el bichititi. Vuelve a guardarlo. Si ancora, tú no lo has guardado, guardalo, guardalo y fai. Ok, nuevamente. Nuevamente, nuevamente, nuevamente. Ok, lo, lo, lo, lo prendo più chiuso, così faccio più resistencia. Va, 1, lentamente. 2, 3, 4, 5, 6. Oiga, el carro. 7, están llevando los turistas. 9, 10. 2 2 pio, no pio, no último, último, último, último. Ah, me quedo, me quedo, uno, dos, ah, tres, oiga, se ya, se siente, se siente, el laboro, porque con esta banda está fuerte. Está porque usted va a aprender la, la, la blue que de menos, que es più mole, pero oye, he preso la cuesta, cuesta, pero por cuesta vamos a utilizarla, vamos a utilizarla, ok, nuestro ah. próximo, nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer esto, tipo apertura cuando elaboramos con la, con el manubrio, no? Estos ejercicios te ayudan cuando se en vacanza, que no puedes, no puedes andar en palestra porque está chiusa o la palestra de los, de los hoteles son un poquito así, no es que sean así, un, un poco un po velas, son un alto, meten duda entre manubrio y vas. Ahora tú, tú prendes tu banda elástica y puedes hacer estos ejercicios. Presiona el ginocchio, pecho avance esquina de rita y vas. Uno, lentamente. Dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 in più, 1, in e più, perfetto. Andiamo a cambiare, andiamo a cambiare, andiamo a cambiare, andiamo a cambiare. vamo a cambiare, vamo a cambiare. Vamo a cambiare. Vamo a cambiare, vamo a cambiare. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Lo prendo pa, y se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 más. Uno. 1, in più. Perfetto, perfetto. Faccio una piccola pausa. Ultimo cambio, cambio, cambio, cambio. Uno, due, Para para forte, forte. Va, se va. ¡Uno! 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, de 12 60 60 7 labores. 7 ok pacho una pausa para una pausa y voy a utilizar nuestro tercer ejercicio para la espalda en la espalda voy a utilizar esta banda elástica que es più nera la resistente la nera la più, più fuerte cuando que hacemos es adeso en dietro voy a lo que abro 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Due in più. Ultimo. Ok, perfetto. 60, siente, se pa' se caldo, pa' caldo, pa' caldo, pa' caldo. No, lo, lo, lo faccio de lato, de lato, così guardar, puede guardar en medio. Perfecto, ya hemos hecho tres ejercicios de espalda, a eso vamos a iniciar con tres ejercicios per el tricipiti. Voy a usar esta banda que es siempre, siempre fuerte, fuerte. Dame que va. Vale, la sopra. Todo es lo que falta. Uno due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci, io questo lo ripeto una, due volte, tu a casa lo fai tre e quattro volte, così vas a sentire più lavoro a tuo corpo, ahora estamos elaborando el trichipiti, tres ejercicios per trichipiti y habíamos hecho tres ejercicios per la espalda me muevo, me muevo, así me recupero un poco de estos elásticos alguien te dirá no, con los elástico serven, no? claro cierto que serven, no. si tú prendes un elástico de buena resistencia el laboro será de piú, porque es piú fatigoso ok, nuevamente vamos a cambiar, vamos a Oye, pero una banda que está que me hace, que me hace sudar y piú el sol. Paso, avante, va, se va. Uno, Due. tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uh. Nuestro próximo ejercicio del tricipit con nuestro próximo ejercicio te vamos a ver con esta banda que ya que es un poco intermedia porque huele es pesante, es pesante, es pesante, ok, tú te riposas, tú te riposas y te preparas para el próximo ejercicio lo puedes guardar ahí, guarda, dar un po la, la, la espalda, guardalo qua. flexiona el ginocchio. me empiezo, guardalo uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8. 9 en 10. Tu a casa puedes hacer 12, 15 repeticiones. Si hay de piú, te va a sentir, te se va a ver el trabajo el trabajo de, del tricipiti. Faccio una piccola pausa. Esto lo repito nuevamente. Nuevamente. de potete escribir, Pablo, pues los entrenamientos tuyos son muy fáciles. Son difíciles. <risa> Cambiamos, modificamos. Para estos ejercicios se vuelve un poquito de constante, constante, constante, constante. el tempo, el medio de amiche, <risa> ok, ok, nuevamente, nuevamente, nuevamente, voy a farlo no queda porque aquí me, me daña la, es una mata con, que con, punge, me daña la banda, y no, después puede que fácil, ok, ok, nuevamente, vámonos a Uno. va, 1, 2, 3 Diez. le recuerdo todo lo que pasa hoy lo malo se verá oiga estoy sudando estoy sudando tantísimo porque estoy acá todo, todo el mar estoy en la ciudad erótica de colombia cartagena cartagena dos topo va del mar dos topo va del mar el topo va del mar anticuaz cerrazo el jacuzzi pero va del mar y topo va del mar ¿Ah? a botar un poco la sal que es preso de, de, de, de, del área, ¿no? Del área. Ok, eh, último ejercicio para elaborar siempre el, el trichipiti. Ok, voy a meter el, cual a, voy a meter el cual del tapetino, el achuca porque no importa todo el tapetino porque son en vacanza en vacanza no se importa, no, no, no se importa. No a ver, so me voy a estrellar, me voy a estrellar y voy a parar con este Questo è de acá se la cámara. Ok, perfecto. Lo prendo qua. Lo prendo qua. Ta ta ta, un pequeño giro. Pa. Uno, otro niño. Dos, tres. Prendo más atrás, más en dietro, así hay más resistente. Uno. Due. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ocho, Nueve. Diez. Oh, ¡Ok, camión! Se van, se van, se van. Arrivederci. Arrivederci. Se han divertido el Cartagena. Chao. Adiós. Todo tan presto. Okay. ok. Ok. El último. El último. Último. Último. Último. Último de repeticiones. Última. Última. Va. Prepárate. Prepárate. Ok. Se va. Se va. Uno. Sube. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. No, okay. Es bien okay, okay, okay. Gracias por guardar estos ejercicios fisimales. Trichipiti y espalda Tú lo repites 3, 4, 5 vueltas, Pues iba a ver grandes resultados Todo lo que falla hoy lo más se verá Si ancora no te has suscrito a este canal Inscríbete a eso De cuore Juan Pablo